hablar también de Grandes Ligas, porque ya esta última semana hay uno, ha estado picante, o está picante el béisbol de Grandes Ligas, aunque tenemos una mala noticia, es que Albert Pujols ha sido colocado en la lista de COVID-19. Ya él se incluso se puso la segunda dosis de la vacuna. Pero como todos conocemos, esto no nos exenta de que nos podamos contagiar del virus y lamentablemente, pues Albert Pujols ha sido uno de los jugadores ha salido positivo y por eso pues tendrá que perderse. Ya diríamos que la, los últimos partidos de la serie regular, aunque el equipo de Doyers hace rato que está clasificado, incluso están luchando ahí por el comodín de la división oeste de la Liga Nacional. Sí, correcto. Él está afuera, pero no se dio la razón. O sea, está en la lista de lesionados, pero no se puso normalmente cuando esto ocurre. Puede ser, Kobe, puede ser que de una manera u otra vaya a salir de roste para... Pero no entiendo. No creo que Pujols no esté... Ese rote de los playoffs sería una decisión muy, pero muy, como, como, no sé, como muy complicado, no sé, digo yo. Que, porque la máquina, la máquina es un asunto, la máquina es un asunto de atender uno de los mejores tipos del béisbol. Bueno, Arenado, Dylan Carlson y José Rondón. Corectaron sendos dos bolas cercas ayer por los cardenales. Señores, ¿qué vamos a hacer con este equipo? Ellos siempre encuentran la manera de meterse. Ya garantizaron uno de los puestos del comodín de la Liga Nacional. ¿Con quién van a jugar ellos? Ese partido del comodín. Hasta ahora van con, con los, los Dodgers. Dodgers. Y usted sabía que los Dodgers es uno de los dos equipos que ha ganado 100 partidos. Sí. Ellos y están tienen... peleando el comodín porque San Francisco está en la misma división y ha garantizado ya de todo. Pero los Dodgers tienen 100 victorias ya. Y San Luis tiene como 88. Y, o sea, los Dodgers estuviesen en cualquier otra de las divisiones del... De, de, y hace rato que estuviesen... El, en el mejor récord de la liga. Increíble. Para que tú veas sí. esto. Clasifican lo, el primero de cada división. Los dos mejores segundo lugar van a un, a un, a un partido de playoff. Uno solo. Así, aunque... ¿Tú el, vas a los Dodgers No, los Dodgers, los Dodgers. Es muy difícil unifajarse ahí o con Mark Cherset o con Urias. El picheo es determinante y por eso los Dodgers van a salir altamente favoritos para un juego, pero sí. San Luis no está amarrado, los brazos no están amarrados. 17 victorias consecutivas tiene oye, San Luis. Oye, qué bonito. 17 triunfos Increíble, seguidos. increíble. Incluso rompieron su propia marca, que era de unas 14, 15 victorias, algo así. San Luis, Milwaukee... San Francisco son de los equipos Que han sorprendido al mundo En la temporada Toronto que está resbalando Los Yankees comenzaron una, unos nueve juegos De espanto y brinco Tres con Boston ah, que Le ganaron los tres en Boston Van con Toronto y ahora le ganan el primero Los Yankees no están relajando Se alejan a dos partidos de Toronto por ese, Y de Boston también Por ese asunto del World Y Boston perdió ayer de Baltimore? Sí, perdieron ahí. Le dejaron quitar ese juego que estuvieron dominando Ay, dos, dos por uno en el octavo. 4 a 2 perdieron. Mira, arruinaron una muy buena salida de Chris que Yo decía ayer que luego de la cirugía Tommy Millón, el hombre ha venido, Junior. Muy bien. el teléfono, que yo me no he sentido de teléfono. 5 y 0 tenía Chris Incluso Desde que se salió seguro, otra vez. Sí, desde que, se, desde que se debutó luego de la cirugía. Hace un mes. Yo. Ayer tiró un partidazo, pero el relevo de Boston, que ha sido. Desastroso, pues arruinó el partido ya en la parte final. La, eh, destacar que Amado Curi, y agradecer a Amado Curi, nuestro compañero, estuvo con nosotros desde el sábado, eh, sábado temprano, estuvo con nosotros trabajando, haciendo eh, sus fotos, sus videos, de hecho todas las imágenes que hay por aquí, eh, fue captada por Amado en su lente, para su empresa, Bonches Latinos, y por supuesto para nosotros. Él estuvo junto a mí, estuvimos compartiendo en el Fenwick una bonita experiencia, aunque corta para él, porque no pudimos estar más, más tiempo. Teníamos compromisos en Lawrence, que son unos 40 minutos más o menos del estadio, y a lo que íbamos y volvíamos se pasaban dos horas. Pero, llamado debutó en, el, en Grandes Ligas y lo hizo en el Fenwick Park, en una serie contra Boston y contra Yankees, Yankees. Yankees. es Una serie... Eso era a casa llena cada partido, cada uno de los tres. Y bueno, él fue sábado y domingo, yo fui viernes, sábado y domingo, aunque ninguno de los tres días nos quedamos más que un inning, dos innings. Porque seamos el trabajo temprano y yo no. Bueno, Pudieron disfrutar del espectáculo de Giancarlo está Bueno, acabó con vos. Lo de Giancarlo y ayer conectó otro, jarrón. Sí, Se fue otra vez. ¿Eh? Está en es el mejor momento de la temporada y en qué momento para el equipo de los Yankees. Los Yankees, ¿Yankees se van va, a, meter. Yankees se va a meter? Los dos pensamos igual y lo estamos expresando en la misma gráficos del Jaya donde materializamos tus ideas en San Francisco de Macorís yo voy para allá, para que me hagan los uniformes los uniformes de este programa, porque ya hay que hacer un uniforme que diga 20 por algún lado un 20, o no 20 años 20 son 20, ellos hacen un uniformes <risa> ellos confeccionan los uniformes no 20 años, mira quiero agradecer, vimos un Vimos una, un video donde recibimos un reconocimiento, ¿no? un pergamino que nos eh, reconocía como huésped distinguido de la alcaldía de Lawrence, el propio alcalde Brian de Peña, creo que se llama. Eh, Kendry, Ken, no, Kendry, Kendry Vázquez, Brian es el otro el que está pirando. Eh, de sus manos, agradecemos, ya lo dice a para decir personalmente y luego entonces el día siguiente fue fuimos objeto de un reconocimiento de parte del senado de Massachusetts por eso uno dice nadie profeta en su tierra Mira, por eso es increíble el senado imagínate imagínate que la, los senadores aquí provincia Duarte verdad provincia un reconocimiento de parte del Estado de uno de los estados más importantes de Estados Unidos, el que mejor medicina tiene, el que mejor educación tiene, es Massachusetts. Deportivamente son competidores. El senador no pudo asistir, pero envió a una representante. Y también no se reconocieron. Eh, ellos tienen una especie ahí que llaman los concejales. Se usa eso fuera. Y nos relajando. Dicen que nadie, absolutamente nadie es profeta en su tierra.